Que nos aquí están, con nosotros, y están trabajando en la gran producción que es este hermoso musical para toda la familia, ¿no? Bienvenidos claro sí. chicos. Para gracias. toda la familia, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Un placer. Así que nada, para nosotros es un placer estar acá para invitarlos a ustedes primero. Sí, muy feliz. bien. Te digo Ahí estamos felices viendo a los personajes que bueno, ya los van a conocer. Claro, que ya los van a ver. Eh, y... Y para invitar a todos los mendocinos, a las mendocinas, a la familia, a las infancias, a los abuelos, a los tíos Nosotros siempre decimos, hacemos teatro infantil para toda la familia Sin duda, porque el padre que tiene que acompañar claro. a la mamá, la tiene que pasar bien también Claro, tiene, obvio <risa> Y cual. la idea es que también, eh, justo hemos elegido el Mago de Oz, que tiene un contenido que a todo el mundo le toca Es un clásico, Un clásico, todos lo conocemos sí. Pero lo hemos llevado a la comedia musical desde el lenguaje o muy sea bien. que las canciones son fabulosas, son fantásticas, las van a pasar re es bien. Bueno. Pero lo que tiene como marca los productos nuestros que venimos haciendo los Cantatuti hemos hecho el Bufón del Rey, uh -huh. otras temporadas también, es el humor. Ajá. Que la idea es que el chico se divierta, el grande también, los claro. abuelos. Entonces tenemos tips y chistes también para los papás. Los va, para va, los siempre tienen que estar. Que están y hay muchos y hay muchos porque el director es muy viejo. <risa> Tal? tal cual, bueno y, y en una de nuestras salas más bonitas que tenemos acá en la provincia Ay, sí. Que es el Teatro Independencia Pero, Qué gusto sí. trabajar ahí, ¿no? La verdad que es un placer para nosotros estar en ese teatro eh, Lo hemos pisado como artistas escénicos uh -huh. nosotros Y ahora un poco detrás de escena Acompañando claro. a este nuevo equipete Pero estamos felices, la verdad que es un teatro maravilloso Y con mucha ansiedad Con mucha ansiedad de estrenar este mismísimo lunes ¿Y cómo Arrimoso. ha sido el trabajo previo, chicos, para llegar a, a la función? Los ensayos, Uy. la coordinación Porque es un gran laburo Uno Intensio. ve cuál es el resultado ¿Cuánto tiempo tenemos, Hay Lucas, muchos para Hay tres horas tenés, Dani. No, no. no, ha sido un trabajo súper intenso, eh, muy enriquecedor, lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Eh, tenemos un grupo de trabajo pre, de preproducción y escénico que es espectacular, hermoso, así que ha sido muchas horas de ensayo, pero muy disfrutables todas. La verdad que, bueno, Tenido. Aníbal es un genio en el liderazgo y llevando grupos. Así que en él nos hemos apoyado un montón para que coordine ahí la batita. ¿Y qué expectativas Pero, hay? Pregunto, porque es para que los chicos se levanten en algún momento a bailar. ¿Cómo se imaginan esas sala ya cuando vayan estrenar? Los chicos, aparte de, de todo lo que ya hemos hablado, los chicos por supuesto que participan de la Ajá, historia. Muy bien. Porque es eh, en este recorrido que el personaje de Doris hace por el Camino Amarillo. No solamente se encuentra con estos personajes que es el Espantapájaros, uh -huh. el León y el Hombre de hojalata eh, sino que con cada uno de ellos necesita de la ayuda de los chicos para poder ah, superar algún obstáculo. Ah, Por ejemplo, bueno. en algún la momento, claro. interactivo. <risa> Por él en algún momento sí. el Espantapájaros cae al piso porque Ay. pierde el equilibrio, <risa> tiene una estaca, ¿viste? Sí, entonces claro. bueno, el Espantapájaros cae al piso para poder ponerlo de pie. Necesita de la ayuda de los chicos ah, y lo hace usando la imaginación este, Con un efecto hermosísimo y ahí lindo. todos los chicos participan Y ahí también participan en las canciones Y sobre todo la canción que creo que es la que vamos a escuchar No oh, quiero pues, decir claro nada que vaya. Eh, Se convierte en un clásico porque es el recorrido de ese camino amarillo Muy Y bien. lo como lo realizan los cuatro personajes es la canción que salís cantando, Clarita. Claro, o sea, que se te si pega en la cabeza. La, te va a pegar y a la y va. semana la seguís cantando. Exactamente. <risa> y después llegas a la casa y le dices un paso al frente. Ay, Muy no, bien. Otra vez. <coughs> sí, bueno. Y la bruja en algún momento aparece. Por supuesto. La bruja del por... norte por... o. La bruja malvada Son... del oeste está. Ah, el oeste en este caso. Está, exactamente. Es este. Es el personaje que también se linkea Ajá. con el de la señorita Barnum. Que la señorita ah. Barnum es la que produce todo el, de alguna manera, el conflicto en Doris. Ajá, lo y que le dice, ella dice, me tengo que ir de acá. Ajá. Ahí aparece el tornado claro. mágico y la lleva a otro lugar. Pero ese personaje de la señorita Barnum se linkea mucho con la bruja malvada del oeste. Ajá. Y si aparece y si bien... Da bastante miedo la bruja porque es... no es mala. ¿viste? Que para mí no hay personajes ni buenos ni malos. Mm -hmm. Hay personajes que les ha tocado vivir una bueno, infancia. Otra realidad, <risa> claro. Otra realidad. La han pasado mal, han tenido claro, una realidad. Claro, difícil. la han pasado mal por ahí. Entonces este, dicen, bueno, me comeré un niño. No, mentira. <risa> Chicos, no tengan miedo. No, no. Nada de eso les va a pasar. No les va a pasar eso. Este, pero tiene los Alfoncitos, que son dos asistentes ah. hermosos, tiernos, graciosos. Son lo más. Son lo más, así que eh, hace, que hace las delicias. ¿Eh? Exacto. Hace que sean villanos queribles. Es que terminan siendo, a veces los grandes villanos, okay. terminan siendo, no sé, yo me acuerdo siempre de Cruella de Vil, uh -huh. cuando fui a ver, estoy, se pone sepia de repente todo, sí, ¿no? Sí, pero, sí, la noche bueno, la noche la nariz se la, la, la corría fría. el año. ¡Ja, <risa> <risa> Hacía frío, íbamos al cine, eh, ópera cuando todavía era claro. cine y, y bueno, ahí viendo ese, ese personaje, por mm. ejemplo, yo me quedé con ese personaje claro. Por más malo que fuera Obvio. Son creíbles Son creíbles sí. por lo malo, porque uh -huh. es una parte grotescamente mala uh -huh. Me encanta, ahí estamos viendo el elenco completo mira sí. qué hermosas imágenes de Oz, el musical que tiene su estreno a partir de la semana que viene Del 18 al 24 van a estar en el Teatro Independencia y Es un espectáculo para toda la familia París disfrutar y para hacer algo diferente en estas vacaciones de invierno, salir un ratito de la casa, soltar el celular, la tablet, los jueguitos de la Play y llevar a los chicos al teatro que seguramente van a salir maravillados. Ahí estamos viendo dónde conseguir tus entradas, en entrada web, en boletería me imagino que también se sí, pueden sacar, en boletería ¿no? también. Bien, En boletería perfecto. se pueden sacar. Pero está bueno anticiparse, llevar la entrada en mano y listo, ya tenés tu lugarcito allí asegurado en el Teatro Independencia. Y lo bueno no. es que, que <risas> tenemos música en vivo, o sea, la, no la música en vivo sino la voz. Los ah, chicos bien, y las claro. chicas cantan en vivo ah. y es. Eso es un plus, trae ¿Sí? interesante un plus, porque hacemos mucho trabajo con lo vocal. Uh -huh. eh, así que ese es el plus que, que también proponemos. Te en encanta. Este espectáculo. ¿Y es el Un verdadero grupo musical. También sí. mm. un grupazo. Hermoso. Le mandamos equipazo. un saludo. A todos. Sí. Que hoy tenemos aparte del elenco aquí con nosotros y ya sí. los queremos conocer, los queremos escuchar. Le damos la bienvenida a Oz, una aventura musical. dale el aplauso! se realizará